de las empresas es una tarea La mínima. economía americana avanza. La de... proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración de mexicano. poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. Continúa no es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios.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 ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, aquí ya al filo de las 4 de la tarde como todos los martes Le damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios y quiero darle la bienvenida aquí a Luis Que la semana pasada no nos pudo acompañar pero. Sí, todos especulaban que andaba en un meeting. En, en un meeting con Obrador, estábamos claro, claro. presentes platicando eso, que, que, que habían especulado que andas en un meeting supuestamente con braceros ah, sí, sí. O, o, o liderando abrazaros con villa y zapata. Exactamente, Exactamente. Sí, sí, claro. sí me, me comentaron eso, eh, no, no es este un invento, o sea, sí lo pensaban, <ríe> sí, sí pensaron que había ocurrido, pero no, eran, eran otras las causas. Bueno Luis, pues bienvenido pues, como todos los muy martes Muy buenas tardes, muchas gracias por, por acompañarnos. Hoy este, bueno, ahorita uh, presentaremos a quienes eh, con quienes vamos a compartir esta este programa, invitados especiales, y solo eh, quisiéramos comentar eh, lo de la semana, dos, un, por lo menos una información eh, muy importante, que es que se rompe récord en empleo formal, este mes en el crecimiento del empleo formal en México, 157 mil nuevas plazas, eh, plazas permanentes, es decir, registradas ante el IMSS, y un sí. poco tiene mucho que ver, bueno, tiene que ver, perdón, con eh, lo que es la reforma que se dio a la outsourcing propiamente. O, o sea, a lo mejor no hubo repunte de empleo, sino simplemente formalizaron ciertas plazas que antes no tenían. Sí, bueno, de, pero sí. de hecho formalizaron. Sí, o sea, no es decir formalizar no es que tengamos mayor empleo, o sea, simplemente No sabemos, eso no está eh, tan eh, medido, lo viendo así. Esperas. O sea, los números al menos no nos dan para cualquier tar... noticia positiva. No, no, no, no, digo hay que ser realista Luis. o sea, pues también es que tú me, me sacas empleos de la, de la, debajo de las piedras, ¿no? <ríe> <ríe> no, o sea, Digo, partiendo de que ni el empleo ni se genera, aquí solamente se transformó, ¿no? No hubo generación como era. Bueno, eso, empleo. eso sí hace falta medirlo, pero por o sea, lo pronto están formalizados, lo cual implica que ya hay cierta protección, lo cual en el outsourcing no necesariamente había protección para. para bueno, claro, se cumplió el objetivo, ¿no? Entonces, es decir, que de los que estaban fuera, vamos a decir, de la. De la a tu pesar. No, no, no, es que yo digo, yo yo no estaba en contra del outsourcing, yo digo que sí hay que regularlo, pero no no era satanizarlo como se le ocurrió satanizó? No, no, tu presidente no. en este caso, <risa> el Congreso no, Acuérdate cuando se empezó las reforma, empezaron a decir prácticamente que el diablo era el outsourcing y, y que el diablo, y traía atrás a los jinetes del apocalipsis cargando el outsourcing ¿no? en, en su estandarte Ahora, yo no creo que se haya solucionado todo porque hay puestos que todavía tendrían que estar revisándolos. Claro, que hecho, te había está, dicho. está normado, está muy regulado, eso ya se sabe de dónde sí, de dónde no se puede el outsourcing. Bueno, el día de hoy eh, este, tenemos invitada e invitado especiales, en este caso eh, quienes eh, representan o son parte de lo que es el Instituto de Innovación y Competitividad, eh, ambos Ok, no, sí. en este ah, caso sí. eh, nos acompaña eh, Bárbara Briones Martínez, ella es jefa del Departamento de Innovación y Emprendimiento precisamente de este instituto que sí. recientemente eh, cambió de, de, de director. Directo, ¿sí? Estaba antes eh, Liz Bailey Domínguez y ahora está Raúl Varela Tena. Así es. es. Correcto, Perfecto, ahorita vamos a hablar de qué temas este, vienen a comentarnos y también eh, nos acompaña Israel Ocadis Herrera, él es director eh, de Juárez Technology y representante del Cluster Match, que eh, bueno, también nos explicarás un poco ahora. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, eh, hay una nueva plataforma, Chihuahua más, industria. Chihuahua más Industria, no solo vamos a hablar de ellos, seguramente de algunos otros proyectos que hay por ahí ya sobre todo uh -huh. cuando hay cambios, pues seguramente hay por ahí este nueva, una nueva visión hay cosas nuevas por hacer. Y también pues Israel nos va a hablar de algunas, de algunas cosas sobre seguramente el cluster match. Así es. es bueno, perfecto. pues eh, vamos, eh, por favor, Emanuel. No, pues bueno, bienvenidos, como siempre. Este, yo quisiera empezar a cuéntanos un poquito de la plataforma que, que me, me platicó algo Luis, pero sí estaría bueno que nos lo platicaras allá de o tal. Sea, Van a iniciar con un nuevo programa llaman Plataforma Chihuahua Más Industria. Sí, la, la plataforma ya está lista y ahorita le voy a ceder la palabra a Israel porque él pues la conoce sí, mejor. Sí. Yo les voy a dar un poco el antecedente. La plataforma la plataforma surge a raíz de una necesidad que ve la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a través del subsecretario Fernando Alba de dinamizar la industria, de que más, client, más clientes y proveedores, porque así los, los denominamos, se conozcan entre sí. Que identifiquen qué necesidades tienen y quiénes la pueden cubrir sin necesidad de que se conozcan ya con anterioridad. ¿no? Y esto pues pretende que vuelva todo más dinámico, más fácil, más eficiente y que la comunicación finalmente entre clientes y proveedores pues sea más efectiva. Es como una, es como una red social, vamos a decir, una plataforma de encuentro, como hay de otro tipo. Exactamente, ¿Cómo? algo así. Buena, buena, analogía otro, sí. buena analogía. ¿De qué se trata Israel? Coméntanos. Claro que sí. La plataforma en sí está diseñada ya o sea, tal cual no podría asociarse con una red social porque al final y la comunicación está limitada a formar un vínculo de negocio o un vínculo en este caso en el que haya, haya la posibilidad de interactuar un cliente con varios o un proveedor que puedan brindarle el servicio que está solicitando, en este caso está enfocado al área industrial, entonces aquellos recursos que del área industrial puedan servirle a un cliente, en este caso registrado, bueno, se les puedan hacer ofertas, se puede hacer una comunicación mucho más directa y pues el objetivo principal está en que empresarios, en este caso comenzando piloto en Juárez, pues obviamente las empresas que están en Juárez se vayan conociendo porque hay mucha industria que, que verdaderamente pueda tener requerimientos que la empresa requiere o que la industria en general requiere, pero se desconocen en sí. Entonces el objetivo inicial pues es ese, acercar a clientes y proveedores dentro de un espacio que pueda ser fácil de interactuar y que en este caso pues también sea sencillo de empezar a, a generar valor en ello. Entonces, trabaja a través de requisiciones de compra, es decir, una, perso un, una persona cliente o una compañía en cliente, en concepto de cliente, se, o en, se registra, genera en este caso una, un requerimiento, es decir, qué es lo que estoy buscando, y dentro de la plataforma se pueden estar haciendo consultas para saber qué es lo que se, qué es lo que se está buscando y quién lo podría estar este, resolviendo. No. Finalmente a través de esta plataforma es, eh, entiendo yo que se crea un padrón, tanto de productores quienes pueden requerir una serie de insumos eh, como de eh, quienes abastecen de estos insumos. Así sí, sí. Es, finalmente es como ligar eh, eh, cadenas productivas. Exactamente. Bien. Buscar ese, como tú decías, el encadenamiento. Aquí hay una pregunta que yo tengo. ¿Cómo están cuidando la parte de la confidencialidad? Porque imagino que van a subir a lo mejor partes que tengan que firmar un disclosure, a lo mejor los que van a participar y a lo mejor habrá gente que solamente quiera, pues es que así le dicen ¿no? disclosure así, así es como le llaman en la ah el disclosure el no, todo el mundo sabe eso, es ah, ya. simple y sencillamente el, la, la firma digamos de confidencialidad ah, de que, que se va a dar entre las empresas por así llamarlo no manejan, no sé, un, un, un tipo de, de, de acuerdo para que acceses a la plataforma o ya nada más para que te den los planos de hecho hay dos niveles de registro, en el primero es un, le llamamos un registro básico, en ese registro básico nada más se dan datos de RFC, es decir los datos de la empresa que, sabiendo que existe y esos datos son validados, se verifica que existe el RFC, eh, se agrega un número de teléfono, un número de portal o de página web, esa, verificación, esa información se verifica y… Esa es la primera etapa de registro. Con ello se puede acceder a la plataforma, pero solo a un modo de consulta de solo lectura. Le llamamos, es decir, no vas a poder abrir ninguna requisición, solo vas a ver quién está dentro del padrón. Esa es la primera etapa. Y en ella ya hay un acuerdo de términos y condiciones por aceptar. Posteriormente hay una segunda etapa de registro, o un completa tu registro, como se le está llamando. En ese completa tu registro ya hay un acuerdo de confidencialidad en el cual... Se reconoce que para poder interactuar realmente con lo que se está ofertando, lo que se está disponiendo, pues hay que compartir información como compañía para saber que la compañía de verdad existe, de verdad tiene la capacidad que pretende atender, por ejemplo, brindando este, hacia otros proveedores. Entonces se verifican datos como su capacidad de producción, en este caso su capacidad instalada, la cantidad de empleados que tienen, para poder dar confianza de que la información que se está compartiendo, que se está interactuando, pues es fidedigna. De hecho, en esa segunda etapa, antes de poder brindar un acceso para que el usuario pueda interactuar más allá de solo lectura, se validan los datos, se puede validar directamente de nuevo toda la parte fiscal, se puede validar a través de cámara, si es que es preciso. Es decir, hay una etapa de verificación de la información, cuidando que lo que se va a compartir, lo que se está ofertando, pues obviamente viene de una empresa real o de una empresa que… Esa validación la hace la Secretaría. Bueno, la hace el equipo técnico de seguimiento, sí. Así es. Okay. Okay. Pues, pues realmente van a generar una base de datos interesante al final del día, ¿no? O, o sea, pero yo creo no que... pública. Ah, no, pero pero aquí en el sentido es que esa base entiendo yo que al día de hoy no existe técnicamente, ¿no? O sea, se no está hay... Se estaría... Bueno, o sea, es decir, se pero... Se Sí, pero al momento de que se está alimentando en ningún otro lado existe, o sea, es decir, que tendrían una base que no es... ¿Qué, qué, ¿Qué de diferente podría tener con los padrones, por ejemplo, de secciones de Canacintra, de, de otras, por ejemplo, de lo que sería la asociación de, bueno, lo que en este caso ya lo que es eh, Las IMEX. cámaras. ¿Qué, qué, qué diferente podría tener con Inicialmente, bueno, es un proyecto de gobierno, por tal no es un proyecto que genere o que vaya a estar diseñado para generar una utilidad, es eh, decir, no tiene un costo. Y la otra, pues es obviamente como parte de gobierno, que de hecho esto lo podría resolver mejor. Este... Bárbara. Ah, sí, es Bárbara. Uh -huh. eh, bueno, otra de las de las principales um, diferencias es que es un esfuerzo conjunto, no nada más es gobierno, porque obviamente pues como gobierno ahorita se está impulsando ¿no? la primera etapa de, esta, de este programa, pero es un esfuerzo conjunto precisamente con estas cámaras que cada una hace un gran esfuerzo en en su parte no, o, o dentro de su conjunto pero también hay organismos hay sociedad civil, es decir este es un esfuerzo de todos y de toda la gente que tenga interés en que se vuelva mucho más dinámica la industria local, en que los proveedores que tienen la capacidad de brindar servicios bienes, etcétera, la industria local lo puedan hacer, sin necesidad de que tengan que tocar puertas, de que, de que tenga que ser un esfuerzo mayor pues tratamos de que eso se vuelva un poco más sencillo Claro, más eficiente la comunicación entre proveedor y, y... Y, cliente, y clientes sí, y en este caso, eh, bueno en la próxima sección eh, seguramente vamos a hablar un poco ya más de los diagnósticos que ustedes han hecho sobre esto, pero eh, ¿qué tipo de estímulo tendrían o cómo promoverían y luego con qué estímulo a los diferentes empresas que en algún momento podrían eh, ser eh, proveedoras de, de insumos a la maquiladora, para que eso realmente entren en a esta plataforma Sí, Ok, pues inicialmente, por ejemplo, el, al, ser, al no ser una, una participación eh, cerrada, por completo, es decir, hay una verificación de información, pero eso no es un factor limitativo, al contrario, es un factor para crear confianza. Entonces, al no ser un factor así, es la capacidad de que yo, si estoy como una empresa que todavía a lo mejor no tengo 50 o mucho más empleados me vea limitado, sino que al, al contrario puedo tener la, la oportunidad de saber qué es lo que se está generando como valor dentro de la plataforma, es decir, conocer qué son las requisiciones que por ejemplo las compañías están armando y poder estimular dentro de los proyectos aquí es donde por ejemplo también el clúster puede ser un, un ente clave el clúster en este caso el clúster de manufactura avanzada que es el que está dando el impulso está trabajando por ejemplo con socios y afiliados que tienen por objetivo pues obviamente mejorar su capacidad de proveeduría con lo que serían otras cadenas entonces, tiene asociación, justamente con lo que va a decir Barba, hacia lo que sería diversas, diversas organizaciones, diversas cámaras. Entonces, el objetivo del clúster es impulsar o hacer que haya una unión entre los que están participando, independientemente de si es una empresa tractora o si es una empresa mucho más pequeña. Entonces, eh, bajo un concepto en general, bueno, el, el valor o uno de los puntos clave que pueden estimular es que puedo conocer qué es lo que está en tal cual en la industria, en la plataforma por ejemplo tiene capacidad de hacer filtros, de hacer consultas de tal manera que yo yo empresario con una base corta en aprendizaje puedo aprovechar la información que genera la misma sin que tenga yo que mantener un costo de inversión o un costo de operación para poder asegurar que, que soy la información parte del que le información no les va a costar a estas ah, empresas, es. uh -huh. van a tener acceso seguramente eh, clasificado sí. por uh -huh. para que ellos eh, se les facilite, seguramente una empresa de 20, 30 empleados pues no tienen por ahí a alguien que esté analizando estas cosas, ¿no? Que entra y que le facilite la plataforma en eh, que distintos sectores desde la perspectiva de su propia de lo que están produciendo, pueden ellos eh, vender. Claro, nos están mandando aquí rápidamente un corte el primero, vamos y regresamos rápidamente. Así es,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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos ya aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y estamos platicando precisamente con unos invitados, con Bárbara Briones y con Israel, que nos acompañan. Eh, también con Luis, que, que también está participando ahorita en el comercial, como siempre, en el comercial, ¿no? como siempre bueno. discutiendo en el comercial. Y al aire. Pero bueno, Luis, tenías un comentario, ¿no? No, eh, en principio, Bárbara nos había pedido la palabra para complementar algo. De ah, la bueno, solo quería complementar de, de lo que estábamos hablando hace un momento, de cuáles eran las ventajas o las diferencias de esta plataforma. Bueno, entre muchas otras, porque deben de saber que es una maravilla de plataforma. Eh, los clientes, porque lo estábamos viendo todo desde el lado como de los proveedores, ¿no? De qué información puedo tener visible, etcétera. Pero esto implica que también como cliente, seas un cliente muy grande que conoces perfectamente a posibles proveedores, pues a lo mejor hay por ahí algún pequeño proveedor o algún otro proveedor del cual desconocías y tus costos pueden verse beneficiados en ello. ¿no? Es decir, vas a tener también como cliente el potencial de discernir entre potenciales proveedores que te ofrecen exactamente lo mismo. Ok, a ver, algo muy técnico ya para luego entrar a una pregunta que tiene que ver con el cómo ven ustedes este problema de la proveeduría. Es, o sea, cuando yo entro, si yo soy una empresa, me registro en una empresa mm. potencialmente proveedora, Sí. por ejemplo en el área de maquinados y luego este, puedo ver que alguna empresa necesita la tuerca y el tornillo de no sé qué pulgadas y no sé qué aleación y eso, ¿eso podría haber o es otro tipo de nivel de, de, de insumo o de bien intermedio el que se va a describir? No, de hecho es, o sea, el objetivo de la, del modelo es está en esa característica, o sea, si yo estoy requiriendo el tornillo con la pulgada y con la característica y con la especificación, dentro de la, de la estructura en cómo se presenta, que sean las requisiciones de compra, en la requisición, por ejemplo, viene toda esa capacidad para que yo, cliente, pueda dar el detalle que necesito o el detalle que yo quiero compartir, porque eso también es muy importante, ¿verdad? Hasta dónde quiero describir y a partir de ahí, bueno, ver quiénes son los interesados en poder asistirlo. De ese, ese es el modelo en realidad a partir de que yo defino lo que estoy of, o lo que estoy requiriendo, bueno, quién sí lo puede atender y de esa parte de quién lo puede atender, yo cliente soy el que decide a quién le doy entrada o a quién le doy un, un, o con quién armo un seguimiento, ¿verdad? Eso significa que del otro lado de eh, las empresas que podrían demandar algún insumo uh -huh. eh, estas plataformas van a estar por decir así en las pantallas de las oficinas de producción y de compras. Casi, casi es es ese. Es o se les van a facilitar el trabajo. Sí. Bueno, parte del trabajo. Claro, sí, porque al final y el proceso implica que si va a haber una negociación, la plataforma ya no se mete en esa parte de negociación. O sea, específica. Esto es lo que. Okay. Es, no es vinculan. Lo que es pura vinculación. Es vinculación. Ya cada okay. quien se cita a las 9 de la noche en algún lugar. En algún y, café y, y, algún... y ahí lo hablan. Y, y, ya, pues, sí, ¿no? Bien. Eh, a ver. ¿Cómo ven ustedes este problema de la proveeduría que luego resultó en dar o querer dar una solución, por lo menos parcial, pero parte de la solución, eh, durante décadas? Décadas, el tema de la proveeduría pues ha estado presente, ha habido distintas iniciativas, eh, no hemos pasado del 2, 2.5%, de hecho en el país, algunas regiones llegan al 3% y ya es como el super éxito en términos del insumo valor agregado, pero eh, la idea que nosotros tenemos o hemos manejado alguna vez, aquí la hemos eh, platicado, Emanuel eh, y yo, es que bueno la maquiladora llega y genera un túnel. no Eso es lo que hace, no no genera las articulaciones superficiales, sino llega a cada túnel y solo se conecta con eh, las centrales no propiamente y, y ahí hace sí. todo tecnología, proveedurías predeterminadas, este tipo de cuestiones. Y la, los programas que se han desarrollado en las últimas décadas, y creo que el más, representa, el más representativo como la iniciativa, eh, por decir así, eh, inicial, fue la de eh, Chihuahua siglo XXI, ¿no? Sí, yo recuerdo haber participado en esto y esta parte de esa lógica. ¿Qué se va a hacer con esta plataforma y además que otras iniciativas pueden tener ustedes presentes ¿qué se va a hacer de diferente que no se haya hecho y por lo tanto de lo que ya se ha hecho no se ha logrado? Es decir lo que se ha hecho finalmente no ha incrementado en la proporción de proveeduría en el valor agregado de la del, del producto de la maquiladora ¿pero qué es lo que ahora se va a hacer diferente que, puedes, que puede hacer esperar que haya resultados diferentes? Esa es la pregunta Bueno, desde, desde la trinchera en la que estoy ahora eh, no sé si sea tan diferente porque finalmente los esfuerzos van enfocados a lo mismo, a lo que tú dices, a detonar la industria, a que, a que todo sea mejor y mayor, ¿no? Eh, creo que una de las características fundamentales es que se está tratando de, de atender todo el Estado, es decir, evidentemente una gran proporción de la industria está concentrada en Juárez, sin embargo, pues no es necesario dejar de voltear a ver al resto del Estado, ¿no? Y una de las principales diferencias pues es esa, es voltear a ver a todo el Estado, pero no solo eso, sino que de todos estos esfuerzos que se están haciendo por diferentes agentes, tratar de llevarlos todos hacia un mismo camino, ¿no? De ahí que surge pues los programas como Chihuahua Futura, como Frente Norte, entiendo que hay uno semejante para el área sur del Estado, y todos estos llevan las mismas finalidades, tienen muchos puntos en común, entre ellos, como esta plataforma, tener acciones concretas, es decir, que las políticas públicas y que lo que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo se vuelva algo concreto, una acción que podamos ver y que podamos no solo ver, consultar, hacer uso de. ¿no? Creo que ese es una de los principales, de los principales okay. enfoques. Israel, en, el, en el caso de ustedes, con la experiencia que tienes en el, en el clúster, sobre todo entendiendo que bueno, gran parte de la proveeduría eh, ha tenido sus mejores experiencias en maquinados y en inyecciones de plástico, todo, por mm -hmm. ejemplo, ¿Y ¿qué ves de diferente en esto? ¿Qué en, te podría decir? ¿Va a haber resultados diferentes? Claro, Una de las de los detonantes que ahorita se han marcado mucho más es la participación, por ejemplo, al ser clúster pues obviamente hay un mayor acceso a la parte de gobierno, a la parte de educación y eso ha sido un fuerte impulso porque de verdad está el requerimiento de darse a conocer todo lo que estamos armando dentro de la industria tanto local como estatal y no solamente buscando participar sino buscar de verdad ser eh, actores, actores en acciones porque, por ejemplo, las cámaras que se siguen sumando, los clústeres que se siguen sumando, no es ya nada más un acuerdo de sí, yo te apoyo, no, en realidad es una acción tal cual muy concreta que dice, sí, aquí estamos, eh, lo vamos a impulsar a través de nuestro, propio, de nuestro propio equipo, de nuestra propia industria, de nuestro propio sector. Entonces, más allá de compartir o apoyar, sí está habiendo acciones concretas que de verdad demuestran que, por ejemplo, educación y en este caso las industrias y los otros clústeres que se están sumando, bueno, agregan valor. O sea, agregan un valor real porque de verdad están buscando que la gente con la que colaboran, la industria con la que participan, empiece a sumarse. Cuando ustedes ven el problema de la proveeduría, ¿ven un ambiente de desarrollo de empresa para la proveeduría? Es decir, hay esquemas de crédito, hay... Ustedes están creando una plataforma de encuentro, pero hay sistemas de información, de capacitación. ¿Ustedes ven un ambiente para que realmente se desarrolle una industria que luego sea capaz de proveer a una industria maquiladora que normalmente es como este muy evasiva de, de lo local? ¿Sí? Es, la, es la pregunta. ¿Sí lo ven así? El esfuerzo se está haciendo. Yo yo no creo que yo no creo que no haya esfuerzos, o más bien, no, no solo no creo, estoy segura que hay muchos esfuerzos enfocados a eso. Creo que ahora, que finalmente es lo que se está tratando de generar, es que todos esos esfuerzos vayan encaminados hacia donde mismo. Pero, pues sí existe la posibilidad, creo que sí. ¿Y hay alguna meta? Es decir, si ya sabemos que hay un 2% de, de, ¿De, integración? De, de integración dentro de lo que es el valor agregado, eh, ¿hay alguna meta? obviamente no para mañana ni para pasado, es complicado, uh -huh. pero ustedes, eh, ¿cómo ven eh, cinco años después, diez años después? ¿Vamos a subir un punto porcentual? ¿Dos puntos? Porque digo un punto porcentual es un montón, y dos puntos porcentuales es, es un montón. Es complicado, doctor, tú, mejor no, que nadie lo sabes. Eso no, no tienen una visión uh -huh. así como de decir, si ¿sí esperaríamos que, que crezcamos en esto. Uh -huh. Como el proyecto, por ejemplo, ahorita, y, y lo voy a plantear desde el lado del cluster por ejemplo, este... El poder tener un proyecto en el cual están participando activamente gobierno, academia y obviamente la industria, en genera mucha información de valor que de verdad van a ser la base para poder definir qué son los alcances. Por ejemplo, este proyecto para el clúster no es nuevo, tiene años que se había estado maquinando, que se había estado pensando… No es la primera vez que se intenta sacar adelante porque al final y pues, es una necesidad imperante para la, tanto para Juárez como para obviamente el país en general, ¿verdad? o el Estado y el país. Entonces, no es un proyecto nuevo y, por ejemplo, parte de la iniciativa o de la lógica del proyecto, pues obviamente que es lo que se está demandando, eh, comparte información que de verdad le sirva a la academia para que sea lo que estén impulsando, comparte información que es lo que necesita la industria para que de verdad eh, se siga alimentando esa parte, se generen los perfiles, se generen la capacidad para que no sea un proyecto que crezca así nada más una sola línea, sino que de verdad pueda servir para todos los involucrados. En este caso, la academia no va a ser parte de la plataforma, pero participaría de otra forma. De claro. ¿no? ¿Cómo, capacitación, ¿cómo por ejemplo, capacitación. que es lo que acabo de mencionar. O sea, si se observa dentro de una plataforma o que no es tan cerrada, por ejemplo, a diferencia de lo que encontramos comercialmente, pues es más fácil detectar cuáles son las necesidades o cuáles son las áreas o las, o las entidades de desarrollo académico formativo pues, que necesitan más impulso o aquellas que están restando ¿verdad? y que a lo mejor se le está dando demasiado claro. demasiado valor entonces la información como meta por ejemplo a 5 o 10 años ahorita tal vez no podría ser establecida para saber cuánto podríamos ser pero sí puede dar muchas bases ya ahorita con las acciones que están sucediendo de los que se empiezan a sumar para detectar por ejemplo qué es lo que se requiere más, que lo que más, se, que lo que más tarda por ejemplo en resolverse entonces ya en una analítica de datos podremos empezar a ver que va vale mucho valor que se puede estar alimentando y que beneficia, pues obviamente no directamente a la, a la industria, que es el objetivo, ¿verdad? O sea, que se sirva a la industria, pero pues que también que los asociados o las empresas que se suman, pues también obtengan más valor. Aquí lo que yo he visto, y creo que es importante decirlo, es que también hay una eh, como un esfuerzo por cambiar la cultura empresarial. Y porque no es lo mismo el empresario rentista sí. que tenemos básicamente en esta ciudad, ¿no? Rentando tierra y, y, y naves industriales, que aquel que tiene una iniciativa, que se avienta, que asume un riesgo, el, el empresario Chompeteriano, como para decirte. Y en este caso, eh, en este caso, si hemos visto esfuerzos por de emprendedurismo, de formación de, de, de gente que tiene iniciativa, obviamente la formación hacia hacer, eh, tener calidad empresarial, eh, estas cuestiones. ¿Ustedes están pensando en una nueva calidad empresarial, en un nuevo tipo de empresario? para este proyecto o, o están pensando, voy a decirlo así, en lo que ya hay, es, es la pregunta. Estamos partiendo de lo que hay, sí. sin descartar que esto puede llevar a hacer una amalgama bien, a, a tener un, un, un cambio, a lo mejor sí positivo, pero por lo pronto se atiende lo que hay porque es lo que se necesita atender. Ok, ah. oye, te voy a interrumpir tanto Bárbara Porque está mandando aquí a Arturo a, a corte Vamos y regresamos a ver, rápidamente Muchos patrocinadores okay. Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 30 Minutos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 Morena, la esperanza de México. Atento a aviso a todas y todos los chihuahuenses, ante las inminentes lluvias en nuestro estado, el bien común es lo más importante. Por eso te pedimos seguir las siguientes recomendaciones. No cruces arroyos, vados o cuerpos de agua mientras siga lloviendo. No transites por vialidades con posibilidad de tener inundación súbita. Y en casa, limpia desagües y drenajes en patios para evitar problemas de inundación. Recuerda que contra estas lluvias, juntos sí podemos. Gobierno del Estado. En este primer año, unidos hemos hecho equipo con las mujeres, con más hechos y menos palabras. Tan solo este año, destinamos más de 150 millones de pesos para poner manos a la obra en acciones dirigidas exclusivamente a mujeres, niñas y adolescentes, atendiendo su salud, educación y, sobre todo, previniendo violencia de género, con los 3000 brazaletes para proteger a víctimas de violencia familiar. Falta mucho por hacer, pero trabajando en equipo,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 Radio Hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí, estamos aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos hablando con Luis Enrique Gutiérrez Casas, con Bárbara Briones y con Israel que vienen de... de... ¿Del CITA? ¿Es CITA? Van? No. ¿O me equivoco? ¿Vinera? No, del Instituto. Del Instituto. De bueno, pues es que me se el avión, nada, sobre todo con los nombres. Del <ríe> y del Cluster Match, pero bueno, disculpa Luis. De ¿eh? desarrollo económico. Bueno, y estábamos platicando precisamente de unos programas que nos está platicando. Bueno, más bien, en principio estábamos hablando, nada más para cerrar ya tema, de que de alguna forma parece que sí necesitamos como que también una nueva calidad empresarial, es decir, a bueno, finalmente el empresario o empresaria que asuman ciertos riesgos, que tengan una visión diferente, que conozcan mejor la industria, que aprovechen mejor tecnologías eh, de información para tomar decisiones, finalmente que racionalicen de distinta manera. Y sí vemos que hay esfuerzos importantes, tanto eh, en el sector público, específicamente en este caso del gobierno del Estado hace tiempo, por eh, eh, tanto eh, formar... Este, jóvenes particularmente que tienen ciertas iniciativas ciertas habilidades para que desarrollen o empresas o eh, sean capaces de manejar empresas y llevarlas en un nivel sobre todo de innovación constante que es lo importante eh, ¿Cuáles son estos esfuerzos? Bueno, dentro de la secretaría que es lo que, lo que conozco y de lo que puedo hablar un poco más existen diferentes y, y dentro de diversas direcciones o u organismos descentralizados como en el caso de nosotros. Eh, está el caso, por ejemplo, de FideApech, que son créditos semilla para emprendedores, esto puede ser cualquier tipo de emprendedor. Eh, tienen sus propios lineamientos y está toda la información acerca de los créditos que puede brindar FIDAPETS a los emprendedores, pues lo pueden encontrar en la página de gobierno del estado. Eh, de igual manera, pues el área de comercio, que es un área más tradicional, pero finalmente también tiene muchos programas que son en incentivo a los emprendedores, ya, con, ya enfocado a la base tecnológica, que es de lo que nosotros conocemos un poco más. El instituto, pues tiene los programas de emprendimiento de base tecnológica, Particularmente ahorita está activo uno de preincubación de base tecnológica en el cual se les da el acompañamiento a aquellos emprendedores que tengan ideas, ni siquiera necesitan ser proyectos. El, el gobierno está poniendo el 80% de la beca para este programa, que sigue una metodología bastante innovadora y que eh, se espera que al finalizar toda la trayectoria del programa, pues el emprendedor tenga un proyecto. Un proyecto que pueda ser susceptible de mejora, pero que finalmente esa idea se convierte en un proyecto. Y los, los envías al chart Tank. En algún momento, sí. En el, de hecho, ese es nuestro otro programa estrella, que es el de Chihuahua y Nova, en el que ya los emprendedores que tienen un proyecto en sí pueden participar y de ahí se les da el acompañamiento para que sus proyectos sean mejores y, este, y sean más concretos y puedan ser susceptibles de inversión, efectivamente. Muy bien. En, en este caso, eh, ¿qué eh, ya tu experiencia, ¿qué es lo que lo que tú estás en Juárez Technology y luego tienes un vínculo con el Cluster mm -hmm. Match? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué, qué tipo de actividades eh, realizan que luego también sea interesante para articular todo este esfuerzo de, de proveeduría? Por ejemplo, en, a través de lo que es el Cluster Match, que es donde está la base donde detonamos, detonamos el proyecto, pues es, eh, como mencionaba hace rato, hay más de un proyecto que se busca para mejorar la proveeduría local y ha, ha habido muchos esfuerzos por parte de los socios buscando acercar los beneficios que tengan de gobierno, en este caso de academia, por la parte formativa para poder generar nuevas herramientas, ¿verdad? En el caso de Juárez Technology, que es donde yo me encuentro directamente, por ejemplo, eh, trabajamos con lo que son los RPs. los RPs son herramientas para la planeación de la, de la, de la empresa en todas las áreas, y por ejemplo, trabajamos un ERP de código abierto que facilita mucho la diversificación de, de las herramientas disponibles, de tal manera que no solamente hemos interactuado en el sector empresarial, sino que pues, también hemos interactuado en muchos proyectos como lo que es este. Entonces, eh, una de las características que más se impulsan, lo que más cerquino ahorita, pues es empezar a conocer las plataformas que, y los lenguajes de programación, ya a nivel un poco más específico, de lo que comercialmente o de lo que la industria está requiriendo porque es lo que está moviendo mucha actividad a nivel de, de operaciones o a nivel de resultados y que también a niveles internacionales pues obviamente también tiene un alcance muy importante y que a lo mejor todavía no percibimos por el hábito de operación o por la forma en cómo nos, nos trabajamos como empresa, ¿no? los patrones con los que tenemos, pero sin embargo pues hay una brecha importante para resolver en cuanto a qué se necesita aprender o qué tenemos que empezar a interactuar como empresa para mantener competitividad y en este caso pues hay muchas herramientas disponibles, ¿verdad? Nosotros pues, somos proveedores de una y muy funcional, ¿eh? Sobre todo muy funcional. Y, ¿Y ya ya está colgada o ya está funcionando propiamente? Sí, de hecho sí. pueden consultarla en www.chihuahua-industrial.com.mx Ok, dentro de la página de la Secretaría. para ya empezar a registrarse? ¿Es eso? Sí, sí, ¿sí? ya está habilitada. Muy bien. Pues eh, ya, ya invitaremos ves. a que ya se registren Es el... que la semana pasada abrió su Twitter por eso. <risa> sí. sí fue una discusión que tuvimos durante todo un año Y ya, ya, ya apenas ya, ya le entró Entonces tal vez sería bueno que te echaras un clavado también a eso Luis Pero entonces ya ya prácticamente pueden hacer uso entonces los, los empresarios Sobre todo sí, locales total. que quisieran participar ¿no? uh -huh. Y a poder vincularse Bueno, que quisiera informarse porque Y luego tendrá así como campanitas de, de alerta Sí, o sea, esto está registrado y te llega una alerta, ah, el, para tu sector está importante esto, ¿sí? Hay una ah, comunicación vía bueno, es, correo. Así sí, es, sí. Bell, Luis. Así. Pues es que aquí <risas> yo tengo mis campanitas de alerta de varias cosas, entonces… Uh, uh, sí. En el, sí, sí, sí, en el Instagram y en el Twitter. es eh, solo mando. la plataforma en Internet todavía no es una app? en el sistema de hecho está diseñado de manera responsiva, es decir, si se trabaja desde la plataforma, funciona, si lo abres desde cualquier teléfono móvil, el diseño de las ventanas se ajustan, entonces es una vista responsiva de tal manera que en cualquier dispositivo ah, es visible o es, tan, o es este, funcional. Ya, oye, y otra cosa, ¿van a ser eventos? Digo, porque al final del día normalmente se hacen los encuentros de negocios, yo asumo que ahora con esta información a lo mejor se llegará a algo más de persona, yo sé que a lo mejor no es necesario porque por eso, bueno, pero, ¿a las ferias eh, o a estas exposiciones? Es que, es que el atractivo de las ferias precisamente son los encuentros de negocios que ya técnicamente están haciendo ellos a partir de esta plataforma. Pues Entonces, justo se hizo la, la promoción de la plataforma, bueno, se, se detonó la plataforma en el cierre de la Expo Match, de okay. la Expo Automatización. Sí. Uh -huh. La que se llevó en la Universidad Tecnológica. Así es, claro. la que acaba de suceder hace... ¿Una semana días, o...? Que, que no nos invitaron, Luis, ¿no? Como siempre. A mí Pablo me invitó eh, que Ah, hecho, ah sí, que te invitó a ti. Es que, ¿Dónde lo conozco? Eh, con ah, Pablo, Pablo Muñoz. De hecho, sí, Pablo se disculpa porque no está en este momento, pero él, él es quien nos iba a acompañar. Saludos ya. a Pablo Muñoz. Ah, Exacto, ok. Entonces, solamente yo no fui invitado. Es, es el <risa> asunto. Ya, ya, ya quedó claro. Perfecto, ¿no, Luis? Ya, ya me queda muy claro eso. Es que digo, al final este, esta herramienta, yo digo que es el complemento ideal precisamente para estos este tipo de eventos, aunque siento que gradualmente va a ir desplazándolo al, al evento como tal. Uh -huh. Y ya como dice Luis, se verán en el café a las 9 de la noche o, o en otro lado para hacer ya propiamente, pues las presentaciones. Velitas. No, no, velitas o sin velitas, pero es decir, ya ya no tienes que ir porque normalmente bueno, no pagaban. ¿Cuántas empresas invitan a los gerentes de compras a, los a cenar, sí, pero sin velitas, o sea, <risa> necesitan las cosas claras, más luz, <risa> no luz, no velitas <risa> necesariamente. Pero lo que voy es que normalmente los congresos pagan un dinero y... y, y Tú pones tus, vamos a decir, los servicios de tu empresa y luego ya posteriormente ellos te tratan de hacer empates, pero no necesariamente son, o sea, terminan siendo con calzador esos, esos encuentros, ¿no? o sea Y, y otra cosa que, que te iba a comentar, Israel, ¿cómo le van a hacer? Esto nada más es producción directa, o sea, es decir, son insumos directos a, a la empresa o también entran indirectos, que es uno de los problemas más graves en, en los en los encuentros de negocios. ¿Cómo es eso de eh, Que terminan, por ejemplo, vendiéndole papelería, papel de baño, o sea, cartón. Sí, o sea, es decir, productos que son materiales indirectos a la producción. Ajá, para la gestión. Exactamente. Del proceso. Entonces, digo, la, es la triste realidad de nuestro de nuestra bueno, localidad. son proveedores. Claro. Porque eh, también son parte de los costos de producción. Claro, pero al final se nos convierte ese asunto. Lo que queremos son proveedores directos. De la pieza. Y de repente, física. sí, porque son los que agregan mayor valor, y de repente empezamos a migrar a los indirectos, que eso es lo que nos está haciendo con un porcentaje muy alto. Tenemos sí. un 3x2, pero en realidad 3.2 es 1. Ahorita, por ejemplo, el modelo en cómo está mm, estructurado es que las personas que se inscriben hay un catálogo de sectores industriales y de procesos industriales. Entonces, eh, quien se está registrando, pues al final y debe atender un proceso industrial o debe estar dentro de un sector industrial, porque ese es el diseño de la plataforma de tal manera que sería como un primer filtro a lo que ahorita se está ofertando. Al final y el diseño, pues se busca que crezca mucho más, ¿verdad? Entonces no es una herramienta que vaya a ser cerrada solamente para que ahorita sirva industria y esa sea su, su línea final, sino que obviamente debe haber un factor de apertura o de crecimiento o de evolución como aplicación. Entonces sí debería de ser un proyecto que crezca mucho más y si sí, obviamente debe a, a involucrar a otros sectores. Ahorita el, el factor base pues es ese, ¿no? Procesos industriales, sector industrial, porque son de los elementos que pues obviamente también están muy muy descuidados dentro, del, en este caso, de nuestra industria y de los que se está buscando mayor impulso. Ya para esa parte de, de otro tipo de recursos, pues buenamente, bueno, bueno, más bien sobre el desarrollo de la plataforma, sobre la plataforma que se vaya evolucionando, pues será la, la apertura que se observe, ¿verdad? Claro, no, entonces no, no es restrictivo al final, al menos no se está un... Todos los servicios y, y, e insumos indirectos son de muy bajo valor agregado, ¿es, ¿es así? Eh, sí, lo que pasa es que el, el, lo que aporta técnicamente es material de empaque, en el mejor de los casos. Y lo más sofisticado, como habíamos dicho, es maquinados y a lo mejor inyección de plástico. Pero fuera de eso, todo lo demás va a ser cartón, plásticos para envolver, para embalaje, todo ese tipo de cosas. Cuando realmente lo que se busca es, pues, incrementar la proveeduría, pero de cuestiones más sofisticadas, vamos a decir, que van directo a la, a la pieza, ¿no? Esa proveedoría es la que viene internacionalmente ah, Pero por ejemplo, yo he visto eh, que fabrican ciertas eh, este, cadenas de producción muy específicas Que para hacer, eh, no sé, este, ciertas jeringas, cierto por ejemplo no Pero eso implica un software, el software no es bajo valor agregado Es así, ¿verdad? Implica un software que vaya llevando eso o no mm. Y sí. No, claro, eso te, te, claro. terminaría siendo también indirectos. yo, yeah. yo lo reconozco, ah, okay. claro. Pero nos, nos vamos a que aquí lo que se provee no es necesariamente software o no siempre es software. Lo más común es papelería, lo más común eh, es este cartón. Y eso entra, por ejemplo, cuando el Inegi le pide los registros a, a las empresas. Dime cuánto compras localmente y entonces meten todas las compras indirectas. Por eso es que está inflado ese ese porcentaje o sea, de proveeduría exactamente esto sabes exactamente. que todavía la proveeduría directa es todavía menor a la nuestro actual. grandioso 3% se disminuye en 1% esa es la triste realidad wow. es, es o sea así de problemático pero bueno, nos están mandando a corte rápidamente Luis, para que, nos, para que nos peleemos en el corte okay, vamos y regresamos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 Bueno, regresamos, regresamos aquí este, a, a hacer los negocios en, la última, en el último tramo y estamos así en risas porque ya sabe que en los comerciales se pone esto, pero bueno. Entonces Luis, continuamos, por favor. Bueno, vamos a eh, eh, continuar con, con la charla con nuestros invitados y ahora con Bárbara, quien representa a, a este Instituto de Innovación. Eh, Bárbara, entiendo yo que tiene nuevos programas o por lo menos algunos programas que o en ciernes o ya... Que, que podrías comentarnos de ellos e incluso por ahí está que se publicó el nuevo número no sé si sea el segundo del año pero el nuevo número de, de la revista que, que ustedes publican adelante es correcto aprovechando, aprovechando la situación y la invitación al programa además de presentar Chihuahua más industria que esperamos pues la conozcan, entren a la página la visiten y nos den también su retroalimentación, pues el instituto también tiene muchos esfuerzos adelante. Entre ellos también hoy acabamos de detonar el, el proyecto que se llama Sistema Estatal de Consulta en Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto será otra nueva plataforma. Esta plataforma lo que va a incluir, además del sistema estatal de investigadores, que por ley tiene que existir porque necesitamos tenerlos identificados por por cualquier necesidad que pueda cubrir, pues va a incluir la información de todas aquellas entidades, organismos, personas que se dediquen a desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. Esto lo estamos trabajando en conjunto con el IA Center y hoy dimos la patada inicial al proyecto, de tal manera que esperemos que en los próximos meses les tengamos… Quebraron la botella. Así es, cortamos el listón y, eh, y pues esperamos próximamente tenerles el preview… Eh, pero nada más así como Un, un trailer Ahora ajá. que estamos hablando mucho inglés Ahora no realidad, que tenemos así, muchos anglicismos de, de, de, ajá. Disclosure y estas ajá, cosas sí. Este eh, ¿Qué información va a haber ahí específicamente? Eh, bueno Me estoy adelantando y a lo mejor este Bueno lo que puedas decir o sea Tampoco es eh. así que no le hagas mucho caso a Luis Porque a los, nos meten problemas a veces Sí, sí. Eh. Vamos a, bueno, evidentemente queremos que estén ahí los, el, todos los SNIs del Estado, porque es a nivel es un proyecto estatal, eh, pero además, pues, información sobre las empresas que desarrollan cuestiones tecnológicas, los inventores e inventoras, eh, tecnólogos, um, asociaciones, eh, cualquier, cualquier organismo, otra vez, organismo, entidad, persona, etcétera, que desarrolle alguna actividad que tenga que ver con ciencia, tecnología o innovación. Ah, muy bien. Pues de hecho esto va este, un poco eh, relacionado con lo de la plataforma. Correcto. Porque ahora lo que veo es que están aprovechando estas nuevas tecnologías, sobre todo para proporcionar información. Ya sabemos que antes lo que se hacía era publicar allá cada venido obispo, un libro con quién sabe qué cosas y luego lo metían a un cajón y ahí lo dejaban y quién sabe cuándo se actualizaba y estas cosas. Evidentemente y esto se trata de que sea una, una plataforma de consulta pública, esto sí será de consulta pública para que cualquier persona, no sé cualquier investigador en el estado diga ah, pues ahora se me ocurre que a lo mejor pudiera trabajar alguna cosa con alguien de Jiménez o alguien de Cuauhtémoc o de Delicias, etcétera y pueda buscar esa información dentro de la plataforma. Muy bien ¿Y qué otro programa? Tenemos también, bueno, lo que está constante que son los talleres de asesoría para el registro de la propiedad industrial tenemos uno próximo el 23 de septiembre para quienes tengan interés de proteger alguna idea o que tenga ideas que consideren que son susceptibles de protección pues con todo gusto los talleres no tienen ningún costo y si por algún y si resulta que sí tienen alguna idea susceptible de protección el instituto cubre, cu cubre perdón, eh, el costo del registro ante limpio. Sí, entonces, o sea, también le dan financiamiento para... Bueno, no, ese fondo el, perdido. Básicamente es, cubre el registro. Okay. O sea, ¿Sí? lo paga. Sí. Así sí, es. Sí, sí. Sí, no, no. Sí. Lo, lo que pasa es que uno no tiene ideas como para, para ir allá sí. a registrarlas, pero pues sí vale la pena, ¿no? Digo. Ideas que requieran protección. Sí, sí, sí, sí. No, no, al menos... No, no nos las roban. No, no. eso sí no, no, Nuestras ideas no, no son muy relevantes. Pero pero sí es importante esta parte, porque eh, yo creo que la asesoría va en el sentido de, de entender todo el proceso que yo creo que mucha gente así no es. lo sabe. De hecho, el taller es de una semana, una hora al día, es decir, no, no implica muchísimo tiempo, pero sí le dan a entender al, al inventor o a la inventora que si su idea es poten, de potencial registro y si es así, se le ayuda en todo el proceso, desde entender que si sí es susceptible de registro hasta la hora en la que se concreta el registro y se paga el mismo. Oye, ¿es, ¿Es virtual o presencial este? Eh, Estamos ahorita aprovechando el dinamismo virtual. En okay. algún momento eran presenciales, pero por ahora son virtuales. Es del, 23 al, del 19 al 23 de septiembre. Ok. No, no estamos a tiempo. Lo que pasa es que no sé qué pudiera registrar ahí. yo o sea, no, no, A no lo hay mejor mucho. a lo mejor tienes algo y necesitas Voy a buscar nada. algo. Voy a buscar Voy algo a ver si se puede registrar. O, eh, sí, no. sí. No, no, no. No creo que nos no robe nada de eso. no no, yo me preocuparía más del carro, cosas así que, que nos roben ideas. No, no, no, no es nuestro fuerte ahí en esa, <risa> en, en esa parte, pero es bueno saber Bueno, aprovecho también para hacer alguna promoción de, de otros programas que tenemos vigentes. Eh, Se van a detonar laboratorios de ciencia y tecnología en diversas secundarias de zonas vulnerables del Estado como Meoki, como Cuauhtémoc, Delicias, etcétera, va a haber en diferentes municipios, en secundarias que están en zonas vulnerables, se les van a entregar equipo de cómputo a los chicos para que puedan detonar proyectos que tengan que ver con ciencia y tecnología, que es un proyecto bastante interesante, y eh, pues también contarles que vamos a hacer la sede de la red NaceCit. No sé si ustedes conocen al respecto. Mejor platicanos porque menos o sea, así no te hablar en inglés. Acabo de usar otro anglicismo, no, ese es un acrónimo. Eh, como Instituto de Innovación y Competitividad, pues ustedes sabrán que tenemos las, um, las responsabilidades y obligaciones de un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Eh, y somos parte, somos miembros de la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. Es decir, todas las entidades están representadas dentro de esa red. Pues a finales del mes de septiembre la red viene a visitarnos, vamos a ser sede de una de las de las sesiones de la red nacecit. vienen a visitarnos de todas las entidades de la República a la ciudad de Chihuahua. ¿Y ¿En qué fecha va a ser eso? Va a ser 28, 29 y 30 de septiembre. Ah, pues ya la vuelta, entonces. Ya, ya casi, ya, ya casi vienen. Sí. llevar a los de prensa, así como antes en los aviones presidenciales llevaban a un montón de gente. De ni, ha ni hables de aviones presidenciales, <risas> Luis, ¿eh? Ni, ha ni hables que un este presidente tuvo un presidencial. Vendió, vendió uno. Sí, no, ni ah, toques no, toque ya, ese eso tema. Eso es una buena noticia. Esperemos que luego nos platiquen un poco más de ello y a ver si también en algún momento podemos entrevistar a algunos de los visitantes. Obviamente claro. es en Chihuahua, ¿no? Sí, sería una, una ciudad, ciudad de, de Chihuahua. Chihuahua. Y la revista ahora. Y la revista, justo, eh, es otro de los proyectos que tenemos de manera permanente. Y justo el, primer, el primero de septiembre se publicó el segundo número de 2022 que abarca todo el tema de biotecnología molecular. Eh, es un número ah. bastante interesante, tenemos la participación en una entrevista muy interesante que nos contestó eh, Claudia Piñón de la Unión Ganadera Regional. Eh, no sé si ustedes sabían, pero la Unión Ganadera Regional tiene un centro de biotecnología donde realizan pues n cantidad de técnicas y de y de procedimientos para mejorar al ganado local o al ganado regional. Y es muy interesante. No les cuento más para que lean el artículo. Y, y, y esa la podemos ver también a través de internet, ¿no? Sí, claro, está, lo pueden consultar en la página del instituto que es wwwi punto mx. Ok, perfecto. La revista se llama. La revista se llama Raquel. Y actualmente estamos recibiendo artículos para el área de agrotecnología y agroindustria. Yo la ah, última vez vi un artículo tuyo y ya de ahí ya no quise saber más <risa> Bueno, debo, debo decirles que el doctor Gutiérrez es columnista de la revista así Ah, que, o sea, so, va, vienen más todavía sí, no, sí, claro. no, no, no, no, no, no, no te digo que, que pasa cada cosa No confías en mí, no confías en mí No, sí, sí confío <risa> en ti y, y, y te conozco por, por eso Bueno, claro. y además de la colaboración del doctor Gutiérrez sí. y de la Unión Ganadera Pues también tenemos... Hay gente seria, dice, hay gente seria no Tenemos ahí, sí. el análisis que hacemos por parte de del encargado del área de IMPI de ahí del instituto, eh, y habla sobre proyectos de biotecnología desarrollados en Chihuahua. Eh, también tenemos colaboración por parte de la UASH, por parte eh, de otras instituciones del Estado, que, de la UACJ, eh, con diferentes temas bastante interesantes sobre biotecnología. Así que les invitamos a leer, Raquel. No sé, es decir, estamos haciendo tecnología, aunque les cuesta trabajo a veces creernos. Bueno, sí, sí, sí se hace, pero además no solo eso, sino aprovechamos estas herramientas como la revista para divulgarlo porque finalmente de eso se trata de que no se quede en un papel en el escritorio guardado no, como el, es lo Israel, mismo. ¿alguna actividad que venga pronto por parte de, de, pues de Match? De cluster? Así a al nivel de lo que fue la exportación ¿no? pero sí definitivamente siempre hay proyectos que se están planteando, hay capacitaciones con universidades y hay varios personas que están Ustedes están muy vinculados trabajando. con universidades Sí, hay mucho apoyo de la universidad digo también de gobierno, sin embargo es Sí, ahorita lo que se está planteando para de aquí a siete años y tiene mucho que ver con... con eh, el... están, están de los dos lados, están de, con gobierno y con... Sí. La triple hélice, que uh -huh. no pues quiero dicho, que digan nada... La era triple hélice, luego es cuádruple hélice y ahora es quintuple. Sí, pero... La cuádruple es la sociedad civil ya agregada y la quintuple es ya todo lo que se refiere a las asociaciones medioambientales de, y de sustentabilidad. Ya tenemos los ya tres... Ya estamos en la quintuple. Y la quintuple... Hélice. Bueno, ya yo, bueno, ya sabes que tengo mis reservas ahí, pero bueno, está bien, ahí vamos, ahí vamos en eso, ¿no? Oye, ¿algo más que quieran agregar? Ya tenemos el tiempo sí, encima, se nos fue. Que, no, gracias por la invitación, como muy muy siempre es uh -huh. un placer. Ya saben que aquí es su espacio, y además aquí nos va, llevamos muy bien, de hecho de, también transmitir los recesos, ¿no? De hecho, a veces se transmitían por Facebook. Sí, ¿Te acuerdas que te No digas no, groserías, a... <risa> no digas groserías porque estamos en Facebook. Pero ahora creo que le cortan porque van los comerciales, pero, pero antes se podía. Pero bueno, de todas maneras se puede retransmitir. Y con esto, pues nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana y mañana Alejandro Sandoval de 45. Gracias. Gracias.